Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Costaste Rebelde o Depúralo como pueda. Hoy estamos aquí <ríe> con, con Javi, que viene a contarnos cosas. Bueno. Eh, no quiero preguntar de qué cosas nos vas a contar viendo el atrecho que tenemos hoy aquí. Un placer, Juanma. estar aquí contigo. <ríe> bueno, pues la idea de hoy es eh, hablar un poco de, de cómo está el panorama de dispositivos AR en el mercado, ¿vale? Porque como. Ya ha explotado la tecnología VR, hay miles de opciones en el mercado, pero a nivel de AR no tenemos tantas opciones. Eh, y bueno, estas son algunas de, de, de las que tenemos y la idea es comentar un poco sobre los dispositivos y demás. ¿AR? ¿Qué es eso de AR? <risa> AR o Mixed Reality, que también lo llaman actualmente, es realidad aumentada o realidad mixta. ¿Vale? Son... Eh, para mí se han inventado como un, un, un concepto nuevo que es el de Mixed Reality, realidad mixta, porque el de AR es cierto que lleva sonando desde hace 20 años, que no es algo nuevo. Entonces la idea es simplemente que te pones un dispositivo que te permite percibir el entorno que hay alrededor tuya, que sería la mayor diferencia con VR. En VR tú no ves lo que te rodea, son unas gafas que to totalmente tapan tu visión. En AR sí que ves todo el entorno que hay a tu alrededor y sobre ese entorno puedes poner hologramas o elementos en tres dimensiones que no están ahí para enriquecer la realidad. Eh, vale, con dispositivos, sin droga. Sin droga, no, sin, sin droga, droga, sin no, droga. Esto con, esto, con esto, no hace falta droga. Vale. ¿Y <risas> cuáles son estos dos cacharros que tenemos aquí? Vale, pues empezaremos hablando por el primero, que son las HoloLens de Microsoft. Vale, este dispositivo se presentó en enero de 2015, perdona. Eh, y es un dispositivo, es el primer dispositivo para mí AR con estereoscopía, es decir, que cada con cada ojo podías percibir una imagen diferente y ver la profundidad de esos elementos en tres dimensiones y las gafas estas eran muy interesantes tenían un diseño muy chulo pesan un poco, unos 579 gramos tienen una serie de cámaras aquí que son como pequeños kinets como si tuvieras cuatro kinet aquí vale que van escaneando el entorno y a través de un algoritmo que se llama SLAM eh, pues van escaneando y van generando una malla 3D de todo el entorno que hay a tu alrededor y eso te permite posicionar hologramas en el espacio ¿vale? También tienes otras cámaras aquí, una cámara, de, una, una cámara HD para poder grabar lo mismo que ve el usuario que está usando este dispositivo. Eh, tiene unos proyectores que proyectan sobre unas lentes que se ven aquí, eso son la, las lentes a través de las que tú puedes ver. Estas lentes, si te fijas además hay tres lentes, que son que están separadas, esta es el RGB, ¿vale? De, de cada uno de los canales y eso bueno también implica una serie de cosas. Una una cosa interesante es que no tiene ventiladores, tiene disipación pasiva, que son estos estas ranuras que ves aquí a los lados. Mujero. <risa> bueno, bueno. como tú lo quieras llamar vale. Eh, pero bueno, tiene esta disipación pasiva eh, y luego bueno, a nivel de procesamiento que era lo más interesante eh, pues tiene una CPU que ya es, está obsoleta es un Intel Atom ya Intel no fabrica y seguramente la nueva versión de HoloLens pues ya tiene que avanzar a, a versiones más modernas se utilizó un Intel Atom sobre todo porque eh, consumía muy poca memoria es arquitectura x86 ¿Vale? Tiene 4 tiene cores a 1 GHz, en arquitectura aquí 86, por lo tanto no puede direccionar más de 4 GB de memoria RAM, que es lo que tienen la, las gafas. Aparte de esto, tiene una GPU diseñada por Intel solo para este cacharro, que se llama 8086H y que tampoco es demasiado potente, tiene 914 MB de, de memoria de vídeo dedicada. Y lo más interesante que tiene el dispositivo fue el HPU, el Holographic Processor Unit. ¿vale? Los <risa> Lo logramos, dragón Vamos, Vale, tenemos la CPU, la GPU Y la HPU La HPU es un coprocesador matemático Con 24 cores tensilica Se llaman, ¿vale? que En la que puedes programar una capa de microinstrucciones Que le permiten ejecutar Los algoritmos de reconocimiento de voz Del SLAM este que te he dicho que escanean eh, Y demás, ¿vale? Eh, y bueno eh, El coste son de unos 3.000-3.500 euros ¿Vale? Vale, el chute es bueno el chute, <ríe> el chute. <ríe> <ríe> eh, luego entre estos dos dispositivos apareció un dispositivo que se llamaba Meta2, nosotros también en Plain Concept pues lo adquirimos lo estuvimos probando y demás, era un dispositivo que no era totalmente autónomo que va conectado a una torre igual que las gafas de VR y tal, pero las sensaciones, las pruebas que hicimos no fueron buenas, no, no nos convenció del todo porque el algoritmo este que te comento, el que hace el, el tracking Slam, slam ese algoritmo no, no funciona del todo bien. Ponen el roadmap de trabajo que están en ellos, pero, pero eso es lo que realmente le da realismo y vida a lo que estás viendo a través de las gafas. Eso son ¿Vale? 100, ¿Y, en todo, y en todo eso lo han metido en 128 gramos? Eh, no, en. ¿El que Quinientos <risa> <risa> 579. 579 gramos de 2015 para ver trabajo. <risa> Eso vale. es. ¿Y esta otra que hay por aquí? Este es un dispositivo que ha salido en 2018, ¿vale? Recientemente. Eh, ahora mismo, bueno, pues se puede adquirir sobre todo en Estados Unidos. Eh, podríamos decir que sigue siendo como un kit de desarrollo porque no es algo muy extendido. El coste pues, son unos 2.000 euros y, y la ventaja que tiene bueno, es que es un dispositivo de nueva generación. También es totalmente autónomo, aunque lleva... Una petaca, una petaca, ¿vale? La petaca eh, tiene una cosa mala y es que, bueno, tienes un cable con una petaca. Chute, petaca, <ríe> La cosa buena que tiene es que, claro, reduces muchísimo el peso del dispositivo. El dispositivo es muchísimo más ligero, pesa como la mitad que bueno, ese. Te refieres a solo la parte esta, ¿no? Sí, esta parte son como unos 345 gramos, que es, es como la mitad de lo que pesa el otro. Pero esto sí, esto pesa... Pesa un poco más Pero lo bueno es que esto ya se reparte el peso Y en la cabeza no tienes esa sensación De que de un aparato que pese que pese mucho Bueno, de, depende del de que se las ponga Notará más o menos la diferencia sí. eh, <risa> A nivel de potencia Yo creo que la, el mayor ventaja, la mayor ventaja Al ser un dispositivo nuevo Que ha salido prácticamente tres años después Pues claro, eh, aquí dentro eh, tenemos eh, dos procesadores Denver de 64 bits, a diferencia de arquitectura de X86, esto es 64 bits, tiene cuatro procesadores ARM, ¿vale? Cortex y además tiene un Tegra. Una Tegra que es arquitectura Pascal de Nvidia, que tiene la potencia, tiene unos 256 core escuda y tiene la potencia de una Nintendo Switch. Una Nintendo Switch, pues. Entonces, a nivel gráfica, a nivel de potencia gráfica, pues tienen más potencia que que lo leen. entiendo que claro en la siguiente versión pues podemos ver un poco qué saca microsoft para competir con, con la potencia de esta gráfica que tiene a nivel de dispositivo lo mismo tiene una serie de cámaras eh, que permiten analizar los objetos de las manos eh, que te permiten hacer un montón de cosas pero eh, incluyen dos cosas bastante chulas un, una cosa es eh, las lentes, las lentes tienen una tecnología especial en la que permiten dos campos de, de como si fueran dos cristales a dos distancias diferentes y eso te permite que si los hologramas se dibujan en uno o en otro tú los puedes ver más o menos desenfocados, es como que puedes enfocar a un holograma u otro y eso es algo que con la tecnología anterior no se podía hacer y el otro gran avance o para mí bastante interesante es el, el controller, ¿vale? tiene un controller que va por bluetooth y este control pues permite muchas veces manejar las interfaces, hay mucha gente que está acostumbrada a los dispositivos VR y esto es cierto que bueno, ya no tienes un dispositivo hands free, manos libres, pero eh, pues bueno, es muy fácil apuntar a algo, a una interfaz y clicar eh, y manejarlo de esa manera, Además, además claro, sí. bastante, es bastante cómodo el dispositivo ¿vale? eh, y el tracking del dispositivo va muy muy muy bien, o sea que en ese sentido bastante bastante guay ¿Y sabes si hay planes o algo para toda la experiencia ya que hay? de los nuevos dispositivos que ha sacado Magic Leap y, y demás. ¿Microsoft tiene pensado sacar alguna versión? No, no. Sí, Microsoft, eh, bueno, lleva anunciando hace unos años ya que se saltó una versión de HoloLens, ¿vale? El motivo posiblemente es porque no había competidores en el mercado y entonces dijo para qué me voy a hacer la competencia a mí mismo. Eh, y ahora que ya empiezan a haber competidores en el mercado como Magic Leap, que era un un proyecto bastante bastante esperado, es más, en este dispositivo se ha invertido muchísimo dinero, eh, básicamente en esa empresa eh, pues ha invertido dinero Google, ha, inv ha invertido dinero Alibaba, ha invertido dinero un montón de empresas, o sea mucho dinero, estamos hablando de 500 millones Google, 790 Alibaba, es decir, que hay mucho dinero invertido y es el primer dispositivo que sale al mercado que para mí compite, compite con HoloLens. El tracking es muy bueno, la precisión del tracking es muy buena, pero eh, la, el, el tracking de HoloLane es más perfecto, aunque la calidad del tracking de, de la geometría que traquea en este ya es mejor por la resolución. Microsoft lleva anunciando por pues, eso que, que tiene que lanzar su nueva versión eh, y la idea es que dicen que, bueno, o lo último que sabemos es que a primero de 2019, mediados de 2019, coincidiendo con algunos de los eventos que ellos hacen, pues que presentarán el nuevo dispositivo HoloLane hace pocas semanas, una semana o así, se filtró una imagen que no sabían si eran las nuevas o HoloLens, lenos si lo viste en Twitter o algo. Algo me suena, la verdad. Y, y bueno, se lió mucho como diciendo, ostras, nuevo dispositivo HoloLens, tal, no sé qué, y Alex Kingman, que es la persona de Microsoft Seattle que suele presentar este tipo de cosas, eh, pues puso un tweet desmintiendo y diciendo que no, que eso era un prototipo de la versión 1 y dijo, sus palabras fueron que las la nuevas gafas o el futuro de la R, eh, pues que era totalmente alucinante. Entonces, sí, ya claro. <risa> bueno, pues hasta aquí el Play TV de hoy. No tenemos tiempo para más. Sí. Que Dolar Deity os bendiga. <risa>